Okay, déjame aplaudir Estamos aquí en la feria de Diseño por tercera vez Entristando obviamente diseñadores eh, Ya que nadie no quiere dar un, la introducción eh, apúntala No quiere dar la introducción yo la doy Estoy enfermo ¿Qué, qué opinas al respecto? ¿De qué? Eh, no pí nada, creo que ya vamos para allá. Ah, pues a mí me gustaba mucho customizar mi ropa como okay. y pues decidí, en, aparte de yo usarlo, pues venderlo para que la demás gente pudiera pues customizar su ropa. Eh, empezó desde el año pasado, quería un concepto único. Este, que vendiera cosas así como que con temática kawaii que les guste a todos y sobre todo a, pre a precios accesibles y pues así nació mi marca. ¿Cómo fue que empezó mi marca? Bueno, fue en el año 2014, yo todavía era una estudiante, eh, gracias a un proyecto escolar en el que teníamos que crear una marca y producir un producto eh, así pude desarrollar este Creamy Pop, eh, empezando con stickers y fue todo nacido gracias a mi pasión por los años noventas y por los colores pasteles y por la cultura kawaii japonesa. Pues empezó, empecé el, el proyecto porque no encontraba las playeras que yo quería, entonces pues qué mejor forma de hacerlo es que hacer mis propias playeras, ¿no? Pues yo antes venía aquí como pues, consumidora y me gustó mucho la idea de ahora venir a yo ofrecer mis cosas. Pues fui buscando eventos pequeñitos aquí en Monterrey que apreciaran pues como que el arte y todo este tipo de cosas aquí. Y pues así fue. fue, a, fue a, es la primera vez que venimos aquí a Nodreys Studio. Muy difícil y todavía lo es. Eh, es un proceso muy muy largo y muy bonito no se hacen las cosas de la noche a la mañana, tienes que prepararte, tienes que estudiar tu mercado, estudiar este tu mercancía incluso, este es, es un proceso y una planificación muy extensa, este, pero sí. ¿Qué más? Este pues preguntar, preguntar, este, en el sentido que pregunté varias veces para ponerme aquí como tres, cuatro veces, este, hasta que me dieron chance. O Así sea, es, es, es... No es complicado, pero como que esta feria sí es un poquito recurrida, entonces eh, está un poquito eh, complicado que tenga un lugarcito. Pero digo, pues nada más esto tocar porque no, no me pongo aquí, me pongo en el que está en Casamor, entonces el chiste es moverse. Pues ahorita traigo pines, este, parches y voy a empezar a meter lo que son stickers de bandas, que son las que me gustan. Yo ofrezco el día de hoy, bueno el día de hoy yo ofrezco calcetitas, que son las que se me venden muy muy bien, los monederitos y cosas de Pusheen. Y vendo muchísimas cosas de Pusheen, me encanta Pusheen, quiero más cosas de Pusheen. Eh, son productos eh, con la cultura kawaii que mencioné ahorita, este, ya sea desde stickers, cosas pequeñas como stickers, pins, este, separadores de libros, prints y también este, hubo un tiempo el que manejé ropa, este, moda, ahorita nada más me quedan las playeras y las bolsitas este, y también arte que es eh, los cuadritos y próximamente también vamos a sacar una colección ya más definida de ropa. ¿Te ofrezco? Este, pues como puedes ver, son playeras eh, que mezclan la cultura pop, pero con un toque gótico este, y dark. Sí, sí, sí. Eh, pues digo, son Sailor Moon con toma aquí, toma aquí, toma aquí, toma aquí. Este es Sailor Moon con, con toque de, de black metal, es este playeras de tipo. Que eh, usa eh, el modelo de Kenji West, pero con una frase de, de Joy Division. Entonces, está chido, me gusta. ¿Qué ¿Qué es sí, uh, es pero, hate Kate Pins en Facebook y en Instagram. Y, sí. y redes sociales, pues me pueden buscar en Facebook como Unix Store Monterrey. Este, y pues ahí pueden ver absolutamente todo lo que traemos, ¿verdad? Mis redes sociales estoy en Facebook como Creamy Pop, este en Instagram Creamy Pop y Twitter Creamy Pop ¿Sí? Este, ay, güey, está muy. Eh, chécale, chécale <risa> Es que, este, yo ya sé pronunciarlo. El problema que tengo es con todo, se llama, se llama Casbetli Kutlama. Es, este, es una canción de, de un grupo turco, del pues, el idioma es turco. Eh, es da, es eh, sí es dark web entonces este sí me pueden encontrar como Casbetlicutlama en Facebook y en Instagram hola guapo esta gente <tose> que qué cosa qué dice ¿Qué que